Que quiere, no, espera un momento. No, tranquilo, yo me eh, Luego te llamo, luego te llamo. Hola, buenas tardes. Aquí continuamos en Aruca. Oh, qué, qué, noche, ¡Qué noche, qué noche! ¿Qué día llevamos hoy? Increíble. Esta mañana hemos tenido una participación increíble. Han venido todos los colegios de Aruca. Bueno, todo no. Hay uno que no ha podido venir. Pero esto ha estado increíble con las actividades que hemos tenido. Juegos, obras de teatro. Oh. Y esto no ha terminado, eh, porque esta tarde ha comenzado y tenemos una obra de teatro, bueno, nos lo vamos a pasar increíblemente. ¿Vas a venir? ¿Sí? ¿No? Venga, hombre, anímate. ¿Sí? Posibilidades infinitas y ya no me acuerdo.